Hace la maravilla, desátame, aún tengo mis barcos en la orilla, escúchame, que por mi boca hablan todos mis personajes, y vamos a rodar, que la vida pase en el rodaje. Okay. Hola, soy Ernesto Piña, realizador de dibujos animados. Trabajo de manera independiente con mi propio proyecto Espiro Estudio y al mismo tiempo trabajo con el ICAI o el ICRT, independencia de los proyectos que presente. Vengo aquí a hablarles sobre el storyboard, que es un proceso súper importante dentro del audiovisual y también se le dice guión dibujado. Así que ahí vamos. La creación del storyboard o guión gráfico como herramienta cinematográfica se atribuye a Georges Méliès, cineasta y precursor de los efectos especiales. Ahora bien, el proceso y la estructura del storyboard moderno se dice fue establecido en los estudios Disney. Algunos aseveran que su creador fue Webb Smith para la película Los Tres Cerditos. Otros le atribuyen esa técnica a Hugh Wickers y el propio Walt Disney para la cinta Steamboat Willie, de 1928. Primera aparición cinematográfica del que sería el famoso personaje Mickey Mouse. La primera película de ficción en ser llevada completamente a guión gráfico antes de ser filmada fue Lo que el viento se llevó. Para ello, el director se apoyó en el arte de William Cameron Menzies. El uso del guión gráfico facilitaba la tarea del equipo artístico y de producción de las películas. Los storyboards originales mostraban historias divididas en planos, cada uno representado por una imagen en una tarjeta. Todas se fijaban a una pizarra o pared en orden secuencial, para que pudiera consultarlo todo el equipo. Es posible encontrar storyboards llenos de color o en blanco y negro. Algunos muy simples y otros llenos de detalle, que constituyen verdaderas obras de arte. Este es el caso de los storyboards que realizaba el director Akira Kurosawa, para sus propias películas. Este realizador japonés fue uno de los cineastas más grandes e influyentes del siglo XX. Estudió en la Academia de Bellas Artes, pero años después se interesó por el cine. Kurosawa descubrió que sus habilidades con el dibujo le serían de gran utilidad para transmitir sus ideas al resto del equipo. En su Storyboard se siente la influencia de tendencias como el impresionismo, el expresionismo y el vanguardismo. Para sus seis últimas películas, las de su etapa en color, Kurosawa realizó nada más y nada menos que unos 2.000 dibujos. El Storyboard lo que hace es interpretar, traducir del guión literario a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 de escena. Si es una escena de más acción, pues deben generarse planos de una visualidad, vamos a decir, un poco más agresiva, por así decirlo de alguna manera, o, o más, más activa. En mi caso particular, cuando tengo que traducir un guión literario a Storyboard, me leo siempre, siempre, siempre muy bien de arriba a abajo el guión. Interiorizo escena por escena. ¿Cómo voy a concebir los planos? ¿Cómo voy a empezar cada escena? Casi siempre se dibuja, además, pero, pero uno va viendo por el camino qué es lo que sobra qué es lo que, y qué es lo que falta también. Si es un guión con diálogos, uno tiene que tener en cuenta eh, o imaginarse, por lo menos, cómo va a hablar el personaje y eh, en qué tono va a hablar y todas esas cosas deben verse muy claramente en cada plano que se vaya. Si hay, por ejemplo, una escena que es una discusión y todo el mundo está acalorado, todo el mundo está discutiendo, pues ahí debe verse claramente qué es lo que está sucediendo a nivel de acciones físicas en cada personaje, en los valores de plano que se va a usar. Y en el caso de lo que es la creación visual del Storyboard, no tiene por qué ser exactamente como va a ser en la puesta en escena final que va a tener, por ejemplo, la película. El storyboard ya lo dijimos anteriormente, es la guía, es como decir, el inicio. Son los orígenes de una primera imagen y no, puede, no tiene por qué eh, uno eh, preparar exactamente eh, en el plano cómo va a quedar el fondo realmente, por ejemplo, en el caso de una animación o cómo va a ser exactamente la locación donde se va a filmar. Eh, eso es imposible, pero sí por lo menos debe estar bien claras las acciones que van a tener los personajes. Por ejemplo, si es una, un historiador sobre unos guerreros o unos luchadores, las espadas que usan o si están con armas o alguna cosa así, debe todo eso estar bien claro en, en las imágenes que se estén dibujando para eso. Bueno, lo que es la animática y la, o tiraleica, como se le dice, eso yo lo llamo boceto audiovisual. ¿Por qué le digo audiovisual? Porque ahí en este caso sí se incorpora sonidos, diálogos o eh, música de referencia casi siempre. Ese boceto audiovisual le da a uno la medida del tiempo que puede quedar realmente y la cantidad de planos que puede quedar realmente en el audiovisual que se está creando. Eso es vital, sobre todo cuando se está creando para animación, porque a la hora de producir ya se va al directo con la cantidad de planos. Y así todo, muchas veces en edición siempre surgen cositas. Lo mismo para quitar que para agregar. La previsualización o PREVIS se ha convertido en una nueva herramienta vital para numerosas producciones audiovisuales. La PREVIS consiste en animaciones digitales que ayudan a los directores de cine y de fotografía a planificar las tomas y la grabación gracias a una representación tridimensional del plano en cuestión. Su uso permite explorar ideas antes de la filmación tomar decisiones y ahorrar presupuestos y tiempo de rodaje. La previsualización no es exclusiva de las películas, también se utiliza en videojuegos, atracciones en parques temáticos, cortometrajes, anuncios y más. Previs es un proceso donde los artistas trabajan con guiones para producir lo que es esencialmente un guión gráfico animado en 3D. A menudo, durante la etapa de producción previa, el guión no está completamente desarrollado. Y a veces, los de previsualización tienen la libertad de proponer ideas emocionantes para los directores. Pueden suceder varias versiones de la misma secuencia, lo que significa que la mayor parte de su trabajo en las secuencias fallidas nunca verá la luz del día. Pero al momento de filmar, ya el director tendrá una idea exacta de lo que quiere. Se puede decir que la PREVIS es un storyboard evolucionado, el exacto tecnológico de los dibujos en papel a un boceto de la película animado. Mi consejo para aquellos que quieran emprender este trabajo de hacer storyboard pueden investigar sobre todo sobre los valores de plano. En este caso si se va a llevar a cabo un storyboard de una manera más académica, por así decirlo, en el cine. ¿no? Si no saben dibujar, por lo menos sepan cómo, cómo ubicar los personajes con las mismas bolitas y palitos ¿no? y de qué tamaño va a estar en cámara, qué sentido va a tener la escena, que sepan si va, si va a estar molesto, si va a estar triste, si, si todo lo que diga la escena, de alguna manera interpretarla y que se, que se entienda lo, lo mejor posible en, en esos dibujos que, que vayan a hacer. El Storyboard ayuda mucho a no llegar al set de manera improvisada, sino que ya llegas con algo mucho más eh, formado, más entendible, como, como lo que habíamos dicho, la guía primera para realizar el audiovisual. Hola, yo soy Luna y me gusta ayudar a mi papá a hacer dibujos animados. Y la parte más importante, es súper importante, de un muñequito es el Storyboard. Es algo así como hacer la historieta antes del animado. Aquí se dibuja todo. Si entra, si sale, lo que hace, lo que no hace, todo. Este es el formato de hoja que usa mi papá para hacer los story Este es el antes y este es el después. Aquí se coloca el número del plano. Aquí se coloca lo segundo que va a durar. Aquí lo que va a pasar, el fondo que lleva... Mientras más detallado esté el storyboard, mejor quedará el animado al final. Hola, mi nombre es Vanessa de díaz y pertenezco al proyecto El Kid. Para mí, el storyboard es muy importante porque es lo que se realiza antes de hacer la película, el cortometraje. Es lo que nos permite eh, que en cada escena eh, realizar los dibujos, donde van a ir los personajes, lo, los elementos. Eh, se pueden jugar con los diferentes tipos de planos y eh, movimientos de cámara. Y bueno, yo no soy muy buena dibujante, pero bueno, no importa, así, con, con los palitos y los dibujitos. Yo cuando era chiquitica le cogí un story a mi papá y después de él se le pierde una hoja y dice, déjame ver los dibujitos que ella me estaba enseñando, le da la vuelta ahí. Ah, pues mira, aquí están, ya los encontré. Es que yo era artista desde, desde chiquitica y bueno, se los colorieto. Bueno, y hasta aquí este encuentro. Espero que les haya servido estos tips sobre Storyboard o guión dibujado para que se aventuren en algún momento a hacer su propio rodaje. Que la vida pase en el rodaje Que la vida pase en el rodaje